Estamos a finales del mes de agosto y hace un mes y medio que vinimos a visitar este cultivo. Como podemos comprobar apenas hay espacio en el interior para poder entrar. Esto ha sido gracias a ese crecimiento en completamente horizontal debido al tutoramiento que han practicado abriendo las plantas. Al abrir las plantas facilitó la entrada de luz y hizo que se poblara, se poblara todo lo que es el habitáculo del cultivo. Esto ha facilitado un crecimiento horizontal y no vertical. Si hubiera sido un crecimiento vertical esto hubiera conllevado que las plantas hubieran traspasado todo lo que es el sistema de invernaderos y hubiera forzado la poda de las puntas. Vamos a y comprobaremos que ni siquiera podemos en pasar. Con el permiso del gallo vamos a intentar explicar este sistema de entutoramiento. Como veis, todas las cañas que estaban atravesando el sistema de cultivo han ido fijándose las ramas a él y esto ha facilitado que se, que se abrieran las plantas, permitiendo esa entrada de luz directamente en el interior, cosa que no lo hubiera tenido y hubiera facilitado un crecimiento completamente vertical y en este caso la abrirla ha sido completamente horizontal, ocupando toda la zona de cultivo que, que ocupa todo este, este invernadero. Las plantas ya han iniciado la floración, como lo podemos comprobar en las flores, en las floridas. Esto hay que tener en cuenta que cuando pase una semana más habrá que iniciar los tratamientos para evitar que tengamos plagas de gusanos del cogollo. En este otro módulo de cultivo hemos podido entrar como consecuencia que se ha producido una baja posiblemente por fusariosis total. Aunque no lo podemos comprobar, por las características que nos han explicado es posible que haya sido eso. lo que vamos a explicar un poquito más detenimiento es el oidio. Aquí tenemos un ejemplar que presenta un inicio de ataque de oidio. El oidio es un hongo, una enfermedad criptogámica que lo que hace es ves, producir todo este tipo de, de, de manchas, ...blancas que dan un aspecto como si hubiera caído agua sucia sobre la planta... ...y en verdad no es agua sucia, es, es el oído es el micelio del hongo... ...que está creciendo sobre, la, bueno, sobre el tejido vegetal de, del foliolo en este caso... ...el oído cuando avanza mucho llega a, a, totalmente a completar... ...toda la superficie de, de las hojas... ...incluso cuando llega a un caso extremo puede atacar los hongos... ...lo cual ya puede entrar en, en un problema ya de salud... ...al tener luego ser consumida la, el cannabis... Eh, ...la manera de tratar el oído pues se pueden hacer tratamientos preventivos... Con, con extracto de, de propóleo. El propóleo es una sustancia que segregan las abejas de las yemas y brotes de las plantas y es un protector que es un antibiótico natural y es, bueno, aparte de funcionar contra enfermedades criptogámicas, que es lo que nos, nos interesa ahora mismo, como método preventivo, se pueden hacer tratamientos cada tres o cuatro días eh, a dosis de 2 dos a 4 milímetros por litro, dependi dependiendo de la concentración del extracto, y el tratamiento en sí consiste en una pulverización completamente aplicable sobre la superficie de las hojas. Se puede utilizar, además del propóleo, otro tipo de sustancias que aunque estén también permitidas en la agricultura ecológica, yo no soy muy partidario de ellas, como son el azufre, el espolvoreado de azufre, micronizado, o también el sulfato de cobre. Luego hay que consumir esto, si tratamos las plantas con sulfato de cobre, el cobre es un metal, entonces, bueno, cuanto más evitemos este tipo de productos, mejor, es mejor hacerlo con propolis, que es una sustancia completamente natural y que encima también las personas nos las podemos tomar como antibiótico y un reforzante de nuestro sistema inmunológico. En este último módulo en el que nos hallamos, también podemos comprobar cómo las plantas han ocupado por completo el habitáculo que había y el espacio disponible para las plantas dentro de, de este invernadero. Incluso en esta pequeña zona donde estaban cultivándose las plantas autoflorecientes, una vez han sido cosechadas, las plantas ya han ocupado todo ese espacio. Esperaremos que el mes que viene volver a venir cuando ya la floración está completamente ya a punto de finalizar para ver un seguimiento completo de este cultivo.